de las criptas de Karazán, esas terroríficas catacumbas llenas de cadáveres que a más de uno ha perturbado. Durante muchos años se habló de este lugar y en todos los videos que vi, siempre dan la misma información o información errónea, alegando a que fue un cambio de Blizzard para evitar la calificación del juego. Pues al igual que hice en el video del Montijal, aquí te traigo la verdadera historia de este lugar que va de la mano con la inédita historia que tendría Karazan en Classic. Antes de comenzar el video, pues es inevitable complementar esta información con la historia de la zona y los planes originales que existían para ella. Allá por el 2001, cuando WoW estaba en pleno desarrollo, no paraban de florecer ideas para el nuevo juego de Blizzard. El diseñador de juegos, John Statz, el cual también nombré en el video del Monty Yal, fue el encargado de trabajar en esta zona. Comenzó a trabajar en una torre gigantesca que sería la guarida de Mediv. Tardó seis meses y construyó una torre gigantesca que tardó 30 minutos en cargarse. Pero Blizzard le dijo que era demasiado y desecharon el primer modelo, del cual lamentablemente no existe ninguna imagen oficial. Otro diseñador se encargó de la torre y construyó una versión más cercana a la vista del juego. Esta torre llegó a casi completarse, pero cuando los desarrolladores la probaron, notaron que había una exagerada cantidad de escaleras y los espacios para jugar eran muy reducidos. En el video que muestro en pantalla, vemos que la rai era enorme y se cree que estaba destinada para 40 jugadores. Pero el principal problema eran las escaleras, las cuales abarcaban todo el camino. Desecharon este segundo diseño y comenzaron uno nuevo. Dato interesante, esta torre aún puede ser explorada si consigues un cliente alfa de Classic. Otra vez le pidieron a John que diseñara la torre querían algo tan grande como la cumbre roca negra. John se animó tanto que construyó una torre gigantesca no solo en altura, sino en contenido en su interior. Llamó a otro diseñador para que lo ayudara y juntos crearon un array que sobrepasaba todo lo visto hasta ese momento. Crearon varios pisos, subsuelos, una cripta gigantesca y una sala inundada. Blizzard vio que querían seguir construyendo cosas y ampliando el terreno. Karazan y sus alrededores eran gigantescos, a tal punto que la empresa sabía que no podría rellenar todo lugar con criaturas y objetos, así que cortaron un montón de partes de la torre dejándola tal y como la conocemos hoy en día. Pero si incluso hoy sigue siendo gigante, imagínate lo que habría sido en su momento. También por aquellos tiempos se estaban desarrollando las micromazmorras, que eran lugares donde podrías hacer algunas misiones y matar muchas criaturas. El ejemplo más claro de una micromazmorra son las cuevas de kobolds que podemos encontrar en Bosque de Elwyn. En este mapa original podemos ver que existe un lugar llamado Kobolai, estos lugares eran unas cuevas gigantescas llenas de criaturas, y si bien la guarida de los Códol original no llegó al juego, sí podríamos decir que las cuevas son lo más parecido. Ahora que tenemos presente el concepto de micromazmorras, volvamos a las criptas. Muchas zonas se habían construido junto a la RAI, y al ser rechazadas por Blizzard, las criptas de Karazan se convirtieron en una micromazmorra. El diseño de las mismas era bastante tétrico, pero iba de la mano con los alrededores de la torre La cripta tampoco llegó a completarse Porque Jeff Kaplan detuvo a Stats Si no habríamos visto unas criptas aún más grandes Los nombres que se colocaron Como criptas olvidadas Pozo de los olvidados Y los pecadores al revés Fueron nombres temporales Y así los enviaron al juego público todo esto sin el permiso de Blizzard, pero de todos modos quedó allí. Ahora, si te preguntas quiénes son las personas colgadas, lo cierto es que no se sabe con certeza quiénes son. Podrían ser invitados de la torre, ciudadanos del Paso de la Muerte, incluso en los antiguos manuales se dice que los nobles de Villoscura se adentraron en la torre y nunca regresaron, así que podrían ser ellos. También es interesante ver las fechas del desarrollo, porque estas criptas se hicieron entre 2001 y 2003. En ese tiempo se publicó la novela El Último Guardián, donde se cuenta que Medivh intentaba tomar el control de su cuerpo a manos de Sargeras, pero el demonio lo obligaba a viajar a las profundidades de Karazhan y de allí abajo solo emergía la presencia de Sargeras, así que allí abajo podría haber entrado a este lugar y haber matado a estas personas. ¿Pero por qué nunca se abrió este lugar? ¿Y por qué hasta el día de hoy sigue presente en el juego? La teoría más popular dice que Ventisca decidió cerrarlo para que no afectara la calificación del juego. Y si bien los pecadores al revés es una imagen bastante tétrica, estos cadáveres pueden encontrarse en otras partes del mundo como el Monasterio Escarlata. Además que en Entrañas o Scholamans pueden encontrarse imágenes igual de perturbadoras y ahí las dejaron. La única respuesta oficial de Blizzard fue la siguiente. No puedo imaginar que ese rumor de clasificación sea verdad, porque si quisiéramos haber usado ese contenido, simplemente eliminaríamos esos pecadores al revés o cualquier otro contenido que nos diera problemas. Esos objetos y accesorios no son permanentes y pueden removerse. Y tiene sentido, si las criptas dañaban el negocio, simplemente removían a los personajes, ese no era el problema, pero entonces ¿qué es lo que ocurrió? Lo cierto es que a medida que otras mazmorras y misiones se desarrollaban, Blizzard vio que estas micromazmorras no funcionarían, así que poco a poco fueron desechándolas o dejándolas como simples cuevas. Una de las que sí logró salvarse fue Scholamance, que comenzó como micromazmorra y terminó como una mazmorra real, se terminaría posponiendo para The Burning Crusade. Esto también explica por qué en Classic los jugadores adquieren ATIESH y este tenía un efecto que te transportaba a la entrada de la torre, lo cual para ese momento no tenía ningún sentido ya que el lugar estaba cerrado. Pero siguieron intentando por todos los medios que la RAI llegara lo antes posible, y ahora el nuevo paso sería introducirla en el evento pre-expansión de The Burning Crusade. La idea original era que todos los brujos del servidor debían unirse para recrear el libro de Mediv. Mientras realizaban este ritual, serían atacados por oleadas de demonios que todos los jugadores del servidor debíamos derrotar. Así que si sos brujo, tenés por seguro que habrías ayudado en este evento. Pero cuando vieron lo que había pasado en las puertas de Anki pensaron que el servidor y las computadoras de todo explotarían, así que simplemente desecharon la idea. Finalmente la banda se abriría en esa expansión y es recordada con mucho cariño por los jugadores, pero de haber llegado todo este contenido cortado nos habría dado una perspectiva diferente y un jefe final distinto.